para alcanzar los 5.5 millones de pesos, como usted señala. Es, son de obras eh, que no, se desarrollaron para preparar, para complementar, digamos, la verja perimetral y asegurar más, que era una necesidad urgente, asegurar más el área interna del recinto, tanto el área de parqueo, como las áreas de las edificaciones eh, y todo le, el espacio físico, que ...del recinto de aquí de la UAS San Francisco...